Y ahora estamos aquí con Silvia. Silvia es una amiga de nosotros que nos ha hecho reír aquí toda la mañana. Silvia, muy buenos días. Muy buenos días. Silvia, estabas por aquí y te atrapamos para aquí para la entrevista. Porque... Un elco. Tú ya te imaginas. Viene contenta entonces. Entonces viene contenta. Silvia, me estaba diciendo un, una novedad, algo que a mí me emocionó. Me dijo que se apuntó al voluntariado. Sí, sí, sí. Me apunté en la obra social y también he ido al Cruz Roja. Y... Hasta ahora no me ha llamado, pero me gusta colaborar, me gusta ayudar. Bueno, en Gran Canaria necesitamos a gente como Silvia, ¿verdad? Que colabore, que ayude a los demás para una Gran Canaria más accesible. En lo que pueda yo ayudo. Bueno, eso no, nos alegra. Ayudan ayuda y yo también ayudo. Eso es lo importante, Silvia. Silvia, y aquí, justo en este momento, en las canteras, en Gran Canaria accesible, ¿qué destacaría usted de, de lo que se está desarrollando? Mira, yo veo, esto lo veo muy bien, porque la gente aquí vive muy deprimida. Y esto hace falta, para que la gente se anime y salga, porque la música, la luz, todo es muy importante en la vida. ¿Ha dicho unas palabras? Una música de alegría, de colores, y la gente aquí vive muy deprimida y, y hay que ponerle un poquito de, de sazón, como decía Celia Cruz, azúcar. una palabra preciosa la de Silvia, ¿verdad? Silvia, se me está ocurriendo una cosa. Usted dijo que todo el mundo necesita sonreír. Nosotros vamos a mirar a la cámara... Y a la de tres vamos a sonreír muy fuerte, que le vamos a transmitir esa alegría a los que nos están viendo de ahí y ustedes... Yo soy una payasa, todo el tiempo vivo reída. Yo... A mí también a veces me gusta hacer un poco payaso, por a veces solo. Entonces vamos a mirar a la cámara, sonreímos y ustedes vamos a transmitirle esa sonrisa para que sea un segundo sonría Que sonrisa, sonrisa vamos repartiendo, ¿verdad? A ver, una, dos y tres.